Hola, soy Piluca Bechegaray, soy asesora de imagen personal. Mi trabajo consiste en ayudar a otras personas a conseguir la imagen con la que siempre soñaron. Yo entiendo la imagen como una herramienta de comunicación y yo creo que la más potente que tienen las personas. Hay días que estoy dedicada a lo que es el estilismo profesional porque estoy especializada en personas públicas y estoy trabajando pues con famosos, ayudándoles pues en sesiones de fotos, en grabaciones de televisión, en diferentes eh, temas eh, visuales en los que ellos se van a ver expuestos. Hay otros días que estoy haciendo sesiones de coaching para mis clientes para ayudarles a creer en ellos. Hay otros días que estoy visitando eh, showrooms, que estoy visitando firmas, que estoy visitando tiendas, ¿no? visitando peluquerías, salones de belleza. Claro, todo eso son herramientas que yo utilizo para poder trabajar la imagen de, de las personas. Otros días estoy dando conferencias o formaciones. En mi escuela, el Instituto Piluca de Chegaray, en el que doy formaciones a futuros profesionales que quieran dedicarse a lo que yo realizo. Y luego trabajo mucho también lo que es la empresa, la imagen corporativa. Entonces, esos días estoy eh, con reuniones en empresas, analizando a los trabajadores de la empresa, cuál es el mensaje que quiere emitir la empresa y luego, trabajando muchos días en mi despacho, pues los informes de imagen que hago para clientes particulares en los que realizo cambios de imagen, que esto es otro de los trabajos. Cuando trabajo una celebrity la imagen, lo hizo como una herramienta de comunicación. Primero, me entrevisto con ella y valoramos qué mensajes son los que quiere transmitir y qué quiero obtener en aquel evento. Por ejemplo, estamos en un Goya y la película que estoy trabajando, dice, mira, es que ahora quiero que me cojan para otro tipo de papeles cinematográficos y quiero otro tipo de registro. Perfecto, pues te vamos a vestir de forma que las productoras, que los directores de cine, cuando te vean, crean que eres apta para ese tipo de personajes. ¿no? O sea, al final el trabajo es, es sí buscar el mejor vestido, sí un vestido o un traje que nadie más lo haya utilizado, sí que el maquillaje y el peinado vayan acorde y sea en la leche. Por supuesto, nunca pasar inadvertido. Esto es, para mí es una, es una premisa. Si tú vas a una gala, vas a una alfombra roja y pasas inadvertido porque vas muy elegante, de más discreto, de... para eso no vayas. Porque lo importante es que salgas en prensa, es que salgas en, es que en televisión, es que salgas en todos los medios. Bueno, con lo que más disfruto es cuando veo a alguien feliz. Ese, ese verse en el espejo y decir, guau, wow, ¿esto soy yo? obtener resultados, ¿no? De repente, es que todo el mundo me está diciendo, es que mira, me han contratado para lo que yo quería. Eso para mí es, es la, la, mayor, la mayor satisfacción, es el trabajo bien hecho, ¿no? Lo que menos me gusta. Pues bueno, mira, sorprendente, va a ser sorprendente, porque a mí siempre, me ha, desde muy pequeña, ir a fiestas, eventos, y buf, me, me, me chiflaba. Pero cuando llevas tanto tiempo teniendo que ir por trabajo a eventos, eh, sitios, reuniones, networking, tal, um, cansa mucho y al final es, es imprescindible, porque os tengo que decir, esto es imprescindible, hagas lo que hagas, tienes que tener conexión con los demás para estar al día, para que recordar que estás ahí y que te contraten, etcétera. Pero eso te diría que es lo que más... Lo que menos me, menos atractivo me gusta, a pesar de que parece que es todo lo contrario. Bueno, en cuanto a la formación que necesitas para realizar mi profesión, claro, en mi caso fue distinto, porque yo empecé pues era una, es una profesión muy nueva y por lo tanto no había mucho donde, donde escoger. Lo primero que hice yo fue hacer un máster en SAD, integración de empresas, creí que esa base me iría muy bien para montar cualquier empresa que realizara. Bueno, el saber no ocupa lugar, quizás no era lo más importante, pero a mí me dio la fuerza y la seguridad para poder tirar mi proyecto adelante. A continuación fui bastante autodidacta por la falta de, de formaciones en ese momento, pero claro el proceso es muchísimo más largo, he leído cientos de libros, o sea, tener buen gusto no es suficiente. Me formé como coach y llegó el, la, la herramienta del coaching a mi vida en, en un momento magnífico. Y bueno, información, informarme constantemente. Ahora, si me preguntas, ¿qué necesitas para poder dedicarte a mi profesión ahora? Yo, mira, una de las razones por las que creé mi escuela, el Instituto Pilota de Chiaray, fue porque vi que lo que había en el mercado, eh, pues estaba un poco diluido. Es decir, cuando vas a hacer una formación de imagen personal, te hacen hacer peluquería, maquillaje. Yo no quiero ser maquilladora, yo no quiero ser peluquera. Yo quiero dedicarme puramente a lo que es la imagen, al conjunto. Sí que tengo que tener nociones de peluquería, pero no tengo por qué ser. Yo no soy buena, además, y ni falta que me hace. No tengo. Tengo que saber qué maquillaje es el que más favorece, pero no tengo que saber aplicarlo, ¿no? no habilidades hay que tener para dedicarse a mi profesión? Capacidad estética, o sea, si no tienes eh, buen gusto, si no tienes una percepción estética, te va a costar muchísimo. Capacidad empática para conectar con el cliente y entenderlo. Si tú no eres bueno empatizando, conectando con las personas y vas a trabajar con personas, pues, pues bueno, pues, pues mejor no lo hagas porque va a ser un sufrimiento para ti y un solo esfuerzo absolutamente innecesario y sobre todo tener mucha pasión. Eso ya, mmm, la capacidad de, yo no digo de esfuerzo, porque para mí no es un esfuerzo. O sea, cuando tengo que hacer como me gusta tanto, yo no me estoy esforzando. Es más, a veces estoy toda la semana mirando colecciones y tal y llega el fin de semana y me voy de tiendas. Es que me encanta, es que no es un esfuerzo para mí. Entonces, yo no diría capacidad de esfuerzo, porque cuando es esfuerzo quiere decir que es algo que te está costando y entonces a mí ya no está en sintonía, ya no hay una armonía. Yo creo que no te tiene que costar porque te tiene que apasionar tanto que no te cueste. Cuanto al estilo de, de vida que, que comporta esta profesión, pues la verdad que es para mí es lo más atractivo. Yo que soy una persona hiperactiva y muy inquieta y que no soporto esta, la rutina, la rutina me mata. O sea, yo en mi caso trabajo para mí. Y como que trabajo para mí, pues me organizo mis días como me da la gana. Y soy muy anárquica y mi trabajo me lo permite. Pero cuando sales de, de cuando empiezas, cuando estás empezando, lo primero que tienes que hacer es practicar practicar muchísimo Yo siempre digo esto en cualquier cosa que realices cuando aprendes no es cuando lo estás estudiando es cuando lo practicas entonces puedes empezar a trabajar para una empresa de comunicación puedes empezar a trabajar para prensa para revistas como estilista puedes trabajar incluso en tiendas yo empecé abriendo mi propia boutique como laboratorio en la que puse en práctica todo lo que yo quería poner en práctica Estilismo profesional, trabajar como asistente de un buen estilista, elige el que más te guste, el que más te atraiga y puedes trabajar en empresas como la mía, yo tengo Personal Shopper Deluxe, yo tengo diferentes, tengo el Instituto Peluca de Echegaray que es formación, Personal Shopper Deluxe que es para ofrecer el servicio de Personal Shopper pues a, a, a ciudadanos de AP y a, y a turistas, sobre todo, en el que tú también puedes poner en práctica a través del servicio de Personal Shopper, eh, pues tu, tu formación de, de asesoría de imagen. Básicamente estaría en estos caminos, puedes trabajar para grandes centros comerciales ofreciendo el servicio de Personal Shopper, trabajar para hoteles ofreciendo el servicio de Personal Shopper. En definitiva, con que es una profesión muy nueva, lo que Sí que te recomiendo, es que si quieres dedicar a esto, que seas muy espabilado y que te busques la vida, que te busques alguien en el que apoyarte, del que poder absorber el máximo posible y poner el tiempo para poder poner en práctica. Y al principio, trabajar gratis para todo el mundo, o sea, a los vecinos, a los amigos, a la familia, a quien sea. Poner en práctica porque eso es lo que te va a dar seguridad y luego vas a poder obtener mejor resultado. <risa> Mi principal consejo sería no te engañes, no te engañes, escucha tu corazón, no escuches a tu cabeza. En tu cabeza se ha metido muchísima información a lo largo de tu vida que en la mayoría de ocasiones no tiene que ver contigo. Has venido aquí para cumplir una misión, cúmplela, no te escaques, no te escapes, estás diseñado para hacer eso, escúchate, escúchate, analízate, no hay nada, no hay personas mejores ni peores, hay personas diferentes. Mira cuáles son tus diferencias porque es eso en lo que te tienes que apoyar. No busques el referente nunca fuera de ti. Busca siempre el referente dentro de ti. Hay que mejorar, hay que ser, o dicen, hay que ser mejor, sí, pero mejor que qué y que quién. Pues mejor que tú y mejor que ayer. Nada más.